Después del video de la semana pasada en el que quedó claro que el arrendatario es legalmente responsable de pintar el inmueble, se vino una avalancha de opiniones, comentarios y preguntas que valía la pena aprovechar para ampliar la información y para aclarar muchas de esas dudas. Aproveché entonces esas preguntas para al día siguiente hacer un directo que el día de hoy vengo a compartirlos con ustedes recogiendo y recopilando las los apartes que me parecieron más interesantes. Si todavía no has visto el video, te invito a que lo veas porque es el video de la discordia. No hay comentarios buenos ni comentarios malos, solamente son las opiniones y las reacciones naturales cuando tenemos información nueva. Así que quédate conmigo hasta el final de este video para que ampliemos la información sobre pintura y responsabilidad de ella por parte del arrendatario y bienvenido a Derecho Inmobiliario. Tengo que decir que este video no fue de buen recibo por parte de la comunidad de arrendatarios. Y digamos que lo entiendo, cuando uno está acostumbrado a pensar que la pintura no le corresponde a uno como inquilino, pues lo más probable es que cuando tenemos una información que es nueva, pero que es legal y que está expresa, que no me la estoy inventando, pues la recibimos como si fuera perjudicial, pero es que es la ley. Caso similar pasa cuando yo digo algo que favorece a los inquilinos, como por ejemplo que los propietarios tienen que pagarle indemnización cuando le quieren pedir el inmueble y ellos me dicen, es que Leonardo, yo con el inmueble yo puedo hacer lo que quiera porque soy el propietario. Pues no, la ley también es la ley y favorece en algunos casos a los inquilinos. Entonces tengo a dos personas que cuando se sienten agredidas y beneficia al otro, se me vienen en contra. Yo estoy en un sánduche. Entonces me gustaría pedirles un poquito de comprensión, yo todavía sigo y seguiré siendo un estudiante de derecho que trato un tema en particular que es el derecho inmobiliario. Ahondo tanto que encuentro normas, porque esto no es inventado, esto es una norma expresa como lo vieron en el video, y esas normas que yo les cuento no son otra cosa que herramientas para que vivamos un poquito más en paz. No sigamos más con esta introducción y vamos a ver en sí lo que fue ese directo. Adiós. Creo que los arrendatarios merecen un poquito de explicación sobre esta situación porque el comentario como general es que la pintura del inmueble a cargo del arrendatario es algo injusto. Realmente no se trata de justicia o injusticia, se trata de que es la ley. Frente a la ley lo único que le queda a uno es observarla, es respetarla, pero la ley a veces es como muy plana y por eso amerita que seamos un poquito comedidos con el que quizás no, no está familiarizado o que no es abogado para que comprendamos por qué tenemos responsabilidades. Esto no es nuevo, esto no es algo de que de repente nos lo hayamos inventado, que apenas haya surgido, que el gobierno lo haya reglamentado, no. Esto viene desde la ley 810 del 2013 y en esa ley se menciona, no de manera tan extensa como lo dice el decreto, en esa ley se señala que el arrendatario, oh, perdón, no habla del arrendatario, habla de las reparaciones locativas y dice que las reparaciones locativas son aquellas que mantienen el inmueble, el inmueble en, en apropiado estado, sobre todo en tema de ornato. El decreto lo amplía un poco, el decreto sí habla que ya es una reparación locativa lo que corresponde a la pintura en general, así que esto no es nuevo, que lo desconozcamos es otra cosa. El artículo 1998 señala el arrendatario es obligado a las reparaciones locativas, se entiende por reparaciones locativas las que según la costumbre del país son de cargo de los arrendatarios. No tenemos claro cuál es la costumbre del país. Y ahí es donde empiezan las interpretaciones, las dudas. Las reparaciones locativas que aquí se mencionan son enunciativas y por lo tanto no significa que estas sean las únicas. Con esto nos tenemos que remitir a otras normas que nos expliquen qué es una reparación locativa. Nos toca que remitirnos al artículo del Decreto 1077 del, del 2015, en el que sí expresamente indica que la pintura en general corresponde a una reparación locativa. Devolviéndonos al Código Civil, las reparaciones locativas son de cargo del arrendatario. Esto no se trata de justicia o injusticia, no es una opinión. Esto es lo que dice la ley y frente a la ley lo único que nos queda es simplemente acatarla. Vamos a dar paso a las preguntas o a los comentarios que me dejaron. Tanto en el canal de YouTube como en Facebook. Juan Camilo Porras. Si el inquilino no quiere pintar. Pero da la opción de dar el dinero de la pintura y la mano de obra. ¿Usted lo recibiría? Yo creo que es una muy buena opción. Porque así el propietario. Tiene la posibilidad de pintar el inmueble a su gusto. Porque muchas veces vemos que cuando lo pinta el arrendatario, lo pinta mal y vamos a tener conflictos con el arrendador o con el propietario. Pero adicionalmente a lo que es el valor de la pintura y lo que es el valor de la mano de obra, creo que también es justo para el propietario y el arrendador que se estime cuánto tiempo se tardará en pintar un inmueble. Porque si un inquilino se desprende de la obligación de pintar el inmueble, pues también se evita los días que lo va a ocupar para la pintura y el aseo. Por lo menos tendría que pagar dos días eh, por eh, ocupación del inmueble. Adicionalmente, los servicios públicos. Los servicios públicos que se causan al momento de pintar y asear van a elevar la factura. Y recuerden que lo, lo más saludable es que quede registrado cuál es el valor. De, del registro cuál es la lectura del medidor de agua para que sepamos qué tanta agua se pudo haber consumido por, eh, hasta el último día que estuvo el arrendatario muchas veces el fraccionamiento lo hacen a prorrata de días, pero resulta que los últimos días se puede consumir más servicios públicos, entonces para concluir tu pregunta si el inquilino cancela la pintura del inmueble si cancela la mano de obra, si cancela la estimación de los días que se va a ocupar el inmueble para esa pintura y si cancela los servicios públicos que se generan por esa pintura, yo le recibiría al inquilino. Pero si le recibimos, sin no tener en consideración que va a haber consumo, un aumento del consumo de agua, creo que vamos a perjudicar al propietario si somos inmobiliaria. Claudia, Patricia, Marta nuevamente. Si se entregó el inmueble pintado organizado, lo deben de entregar en igual forma y así queda en el inventario, más no en el contrato. No necesariamente tendría que entregarlo en la misma manera. De pronto, eh, es una mezcla de lo que es contractual y lo que es legal. Si el inmueble está... En buenas condiciones, a la finalización del contrato, es decir, que las paredes no tienen chazos, no tienen mugre, no tienen puntillas clavadas, no está resquebrajada, podría entregar el inquilino tranquilamente. Lo que ocurre es que estas situaciones por lo regular pasan. Tú clavas puntillas y cuando clavas una puntilla toca que pintar esa fracción del inmueble. Si está pactado en el contrato que tienes que entregarlo recién pintado, ya es una obligación contractual. El contrato es ley para las partes. Cinque Palacios. La ley es clara en cuanto a que no le corresponde al inquilino asumir el deterioro causado por el uso y el tiempo. Y en ninguna parte dice que está obligado a pintar el inmueble para su entrega. Excepto que haya aceptado y firmado esta condición abusiva en el contrato de arrendamiento. Cintia, me parece muy buena tu opinión. El inquilino, mientras que entregue un inmueble en buen estado, sin puntillas, sin chazos y con paredes limpias, no tendría que pintar el inmueble para entregarlo. Tú bien lo dices, ah, excepto si se obligó en el contrato. Y como también dijimos, el artículo 1985 del Código Civil dice que cuando las partes en temas de reparaciones se ponen de acuerdo en algo en particular, pues es válido. Así que tampoco es abusiva en esa parte si sí de pronto descachaste Cintia, pero la reflexión inicial es muy buena. Si el inmueble lo entregas en buen estado, sin puntillas, paredes limpias, sin chazos, le corresponde, le, le caga al inquilino entregar el inmueble. Lo que ocurre es que la realidad es otra. Cuando tú vas a entregar un inmueble, siempre hay puntillas que despegar, chazos que subsanar, paredes que resanar. Así que es difícil que se pueda entregar un inmueble eh, o que el inmueble que se entregó al inicio del contrato sea el mismo que va a entregar el inquilino a la finalización. Pero si se pacta en el, en el contrato que el inmueble hay que entregarlo recién pintado, así hay que hacerlo porque es una obligación y el contrato es ley para las partes. Me parece triste porque bastante tiene uno con pagar un arriendo tan costoso. Para eso uno tiene cuidado con el inmueble para que no se deteriore. Es cierto, eh, en cuanto a, a que uno tiene que cuidar el inmueble para que no se deteriore. La pintura puede verse deteriorada en muchos casos, pero en otros casos no. Y aquí es donde yo hablo de un poco de razonabilidad por parte de los arrendadores y por parte de los propietarios lo que está bueno está bueno cuando las paredes se encuentren limpias y no tengan chazos no podremos decir que ese inmueble o que esa pared necesite pintura pero si en el contrato se pactó que el inmueble lo debe entregar el inquilino recién pintado por más que esto sea una una pared que esté limpia, pues tú te obligas a entregarlo pintado. Esta reflexión la tienen que hacer ustedes antes de firmar un contrato de arrendamiento, porque no es garantía tampoco para un propietario que el inquilino no se vaya a aportar de la mejor manera. Claro está que en muchos casos los inquilinos sí se van y dejan puntillas pegadas, eh, chazos pegados, y sí se hacen daños en las paredes. Cuando uno hace un daño en la pared, desafortunadamente no puede uno pintar el pedacito, resanar el pedacito, porque cuando tú pintas, pues se deja un parche y ya toca pintar toda la pared. Entonces aquí ya empezamos a utilizar un poco la lógica de que si vemos una pared, obviamente nos tocará que repararla en su totalidad. Las paredes se pueden ensuciar, pero también se pueden limpiar. Y si una pared está limpia, no tendría uno, si no está pactado en el contrato, obviamente, no tendría uno por qué exigirle la pintura al inquilino. Porque para poder pintar el inquilino a la finalización del contrato, sí tendría que estar pactado en el inmueble. Porque si la pared no está o no requiere una reparación locativa y no tiene ningún daño, no se necesitaría pintar esa pared, por lo menos. Hay muchos arrendatarios que de verdad no hacen una labor de de cuidado apropiada del inmueble y así como uno, uno ve propietarios abusivos en algunas situaciones, también ve uno inquilinos que no se preocupan por mantener el inmueble limpio, aseado las paredes limpias se van del inmueble y dejan chazos dejan las paredes sucias y simplemente se limitan a decir que es Uso y goce del inmueble y paso del tiempo. Cuando las paredes quedan sucias, el inquilino debió haberle reparado y era obligatorio haber pintado el inmueble, ya que lo dejó en mal estado. Eh, Rafael Causil señala que siempre el pobre es el que lleva las de perder. Sí, a veces algunos tenemos las de perder. Rafael, en algunos casos... Así funcionan las leyes y repito que a veces el que pierde es el propietario. Por ejemplo, cuando, no el que pierde, para mí es lo que dice la ley, pero el propietario lo ve así. Que pierden si tienen que pagarle al inquilino tres cánones de arrendamiento para que el inquilino se vaya del inmueble? Entonces, fíjate que en este caso, de pronto el que tiene la desilusión es el inquilino, pero hay otros casos en temas de arrendamiento que la desilusión es del propietario. El propietario también se siente un poquito incómodo cuando dice yo alquilé este local comercial y el precio no se compadece de los precios de los vecinos que están más elevados y yo no puedo incrementárselo como yo quisiera. En ese caso el que tiene la desventaja es el, el propietario, la inmobiliaria. Entonces fíjate que es cuestión de ley, no es justa ni injusta. Es la ley. Una ley que fue hecha gracias a todas las personas que cada cuatro años elegimos para que nos representen en el Honorable Congreso de la República. Diana Carolina Ruiz Muñoz, hola, Dianita, de la Corporación PH. Doctor Carmona, está usted en lo cierto. Si la cláusula está en el contrato, es ley para las partes. Gracias, Diana. Fíjate que tenemos entonces dos cosas. Primero... Una norma expresa que dice que el arrendatario responde por las reparaciones locativas dentro de las que se encuentran la pintura en general. Y por otro lado, un contrato de arrendamiento donde se pactó que el inquilino iba a entregar el inmueble recién pintado a la finalización del contrato. Entonces tenemos dos cosas. Un acuerdo entre las partes y una norma que dice que le corresponde al inquilino a la pintura. IMP Inmobiliaria en Barranquilla. ¿Qué pasa si el inquilino se demora en entregar el inmueble que ya está desocupado por estar arreglándolo y pasan más de 15 días? ¿Se le cobra el arriendo normal o no se cobra el arriendo? Esta pregunta es bien chévere porque esto pasa todo el tiempo. Porque los arrendatarios dicen, yo ya terminé el contrato el 31, el, el 31 de mayo y usted me tiene que dar días gratis para yo entregarle el inmueble Haciado y pintado. El arrendatario tiene que comprender que el último día de la vigencia es el último día para entregar el inmueble. Es decir, si el compromiso, o perdón, si la vigencia del contrato es hasta el 31 de mayo, el 31 de mayo es el día que tendrá que entregar pintado y organizado el inmueble al arrendador. La pregunta que nos hace IMP Inmobiliaria en Barranquilla es si. Pueden pasar más de 15 días y solo se le cobra el arriendo. El hecho de uno no entregar el inmueble el día de la finalización de la vigencia como arrendatario lo obligaría a uno o por lo menos estaría incumpliendo el contrato y el incumplimiento genera la cláusula penal a favor del arrendador porque el inquilino no cumplió con su obligación de entregar en la fecha en que tenía que entregar. Ahora bien, la realidad es que algunos arrendatarios se toman algunos días. Esto ya por discrecionalidad del propietario del arrendador, de no cobrarle la penalidad de los tres cánones de arrendamiento, pues podrá cobrarle unos cuantos días. Pero eso es discrecional. ¿Por qué? Porque sencillamente después del día 31, el día de la finalización de la vigencia, a partir de ese momento el inquilino ya está incumplido. Yo he visto que las inmobiliarias son muy laxas en ese aspecto. Y fíjense que aquí viene una parte positiva con las inmobiliarias. Las inmobiliarias esperan unos días y si no son muchos, te cobran apenas los días. Pero si te pasas de cinco días, pues ya para ese momento ellos tienen unos compromisos con, inmobili con la aseguradora y con los propietarios y ya se genera el canon completo de ese mes. Entonces, pues los arrendatarios, eh, la invitación es para que ellos desocupen el inmueble en las mejores condiciones en las condiciones apropiadas como ya lo hemos mencionado el último día de la vigencia del contrato de arrendamiento si de todas maneras la inmobiliaria opta por solo cobrarle unos días al arrendatario pues en ese caso tendrá que existir un reajuste del canon de arrendamiento porque recuerda que a partir de, del día siguiente a la finalización de la vigencia ya operaría eh, el incremento de, de pactado en el contrato si es de local comercial o del IPC si es de vivienda urbana, entonces tú puedes como inmobiliaria cobrarle los días si tú lo prefieres o si no puedes, hacer, eh, puedes cobrarle la cláusula penal porque es un incumplimiento y los arrendatarios tienen que entender de que no existen días gratuitos para hacer la entrega del inmueble Freddy Sierra nos dice las fachadas eso me parece abusivo yo ayer dije que el decreto 1077 del 2015 no identificaba eh, si las reparaciones locativas eran eh, al interior o al exterior del inmueble y solamente hablan del inmueble como tal y el inmueble lo compone todo el inmueble, tanto la parte externa como la parte interna, las fachadas como las paredes internas. No se trata de un abuso, es por una digamos lógica jurídica. No hay una exclusión de fachadas o de la parte interna. Juan Camilo Porras Ríos. ¿Qué pasa si en el contrato de arrendamiento no dice el tema de la pintura? Buena pregunta, Juan Camilo, porque nos obliga a ampliar un poco. Así como lo dijo una persona hace un momento, cuando en el contrato no habla de obligaciones del arrendatario por pintura, nos remitimos a la norma. La norma nos suple. La norma dice que la pintura en general le corresponde al inquilino como una reparación locativa. Si el inmueble no está dañado en la pintura o no está afectado en la pintura, sencillamente no tendría el arrendatario que reparar el inmueble. Pero es muy difícil que un arrendatario no haya, que no haya deteriorado la pintura. Por ejemplo, cuando clava chazos, cuando clava puntillas, cuando la enmugra... Cuando corre los asientos y deja la sombra del mugre, cuando quita los cuadros y se, se ve también el, el, la suciedad en el toma de energía, por lo regular cuando uno prende el toma en este espacio, también ahí se acumula mucho mugre. Eso requiere de un mantenimiento, eso es una reparación locativa. Al ser una reparación locativa, que lo dice la ley, así no esté pactado en el, en el contrato, pues le tocará al inquilino que pintar esa, por lo menos esa sección de la pared, esa es como la diferencia, el, en el contrato de arrendamiento tendríamos que pactar la obligación del inquilino de entregar al final del contrato, pero la obligación de reparar la, el inmueble como reparación locativa, la pintura le corresponde al inquilino, si el inmueble está deteriorado en ese elemento que es la pintura, que como les digo es probable que esté deteriorado, no hay, una, no hay un uso de un inmueble en el que no se deteriore la pintura hubo una pregunta que fue bien interesante o un comentario y es que si las paredes tienen humedad en ese caso no repararía el inquilino la respuesta es sí le tocaría que reparar si la humedad no es producto de un daño de una filtración de una tubería no conozco en Colombia no conozco en Colombia un inmueble que se encuentre en un primer piso que no esté afectado por humedad y eso hace parte del mantenimiento del inmueble. Distinto es un inmueble de un segundo piso porque probablemente hay un daño. Muchas veces también las humedades provienen porque entre las paredes de los inmuebles hay espacios y se filtra el agua. En ese caso es una situación que no proviene del paso del tiempo, sino una mala construcción del inmueble y le correspondería al propietario. Hablar de, de ya meterme de pronto en, en temas de reparaciones en, en forma abstracta no es fácil. Hay que ubicar casos en particular. Y como, como les decía, si el inmueble está en un primer piso y la humedad es esa humedad que sale con el tiempo, que es producto del nivel freático que tenga el suelo y el entorno del inmueble, la pintura sí le correspondería al inquilino. Cuando las humedades son propias del terreno y que no son quizás eh, producto de un daño, de una fuga y se dan con el paso del tiempo, las humedades que aparecen en las paredes le corresponden también al inquilino. Johnny Puente decía, depende lo que esté establecido entre las partes en el contrato. Se debe tener en cuenta los deterioros que no deben ser reparados, como por ejemplo, hongos y humedades. Cuando hay hongos en el inmueble, producto de las humedades, pues son una consecuencia de no haber atendido la reparación locativa. Por lo tanto, el arrendatario es el responsable de mantener el inmueble en buenas condiciones y esas hongos que se crearon por humedades que no son originadas en una filtración o una fuga de agua, eh, le corresponderían al inquilino. Dice, hay inquilinos que llevan varios años en el inmueble y solicitan al propietario pintura, por ejemplo, en el quinto año del contrato. ¿El propietario debe realizar esta pintura por mantenimiento del inmueble? No, Juan Carlos. Esta pintura le corresponde al arrendatario. Es una reparación locativa y al ser una reparación locativa, según el decreto 1077 del 2015, le corresponde a al arrendatario. Gustavo Márquez, en Cali. Si el, en el inventario indica que está recién pintado, se acepta ya que hace parte del contrato. Eh, en efecto, Gustavo, si en el inventario se dice que está recién pintado el inmueble, eh, queda como parte del contrato. Pero una cosa es decir que el inmueble está recién pintado como una indicación de cómo se encuentra y otra cosa es la obligatoriedad de entregarlo bien pintado. Y aquí si sí, entramos en lo que es la literalidad del texto y la redacción de los contratos de arrendamiento. Porque decir lo que está bien pintado deja como un espacio de interpretación. No, no, no significaría... ...por el hecho de esa mención que el arrendatario está obligado a entregarlo pintado o recién pintado a la finalización. Allí hay que mejorar la redacción del contrato de arrendamiento para que exista una eh, obligación clara y expresa... ...y que pueda llegar a ser exigible al arrendatario. Tania es abogada. ¿Cuando existen roedores en los tejados es un locativo que le, o, que le corresponde al propietario? Bueno, Tania, la reparación locativa le corresponde a los inquilinos... Y las reparaciones necesarias al propietario. Cuando existen roedores en el inmueble. Eh, voy a colocar un ejemplo más fácil. No con roedores porque es que me tengo que ir para otro, para otro lugar. Otras normas. Un, un tipo, otro tipo de cosas. Vamos a colocar este ejemplo, Tania. Cuando tú alquilas en un inmueble en un primer piso. Que es de teja de barro y pasan los gatos y mueven las tejas y generan goteras. Eso es una reparación locativa o es una reparación necesaria? Es una reparación a cargo del arrendatario como locativa o necesaria a cargo del propietario. La respuesta de a esa pregunta es el Código Civil, el artículo 2029 y el artículo 2030. Artículo 2029 Será obligado especialmente el inquilino a conservar la integridad interior de las paredes, techas, pavimentos y cañerías, reponiendo las piedras, ladrillos y tejas que durante el arrendamiento se quiebren o se desencajen. Esto para el caso que yo te estoy planteando. Como te decía Tania, los casos de reparaciones es mejor verlos en concreto y no en abstracto, porque a veces lo que pareciera ser una reparación locativa termina siendo una reparación necesaria. En el caso que tú me planteas sobre roedores en los tejados, me tocaría que preguntarte cuánto tiempo lleva el inquilino viviendo en ese inmueble. Porque si el inquilino se lo entregaron bien y ya lleva tres años en el inmueble, las reparaciones de tapar los lugares por donde están entrando esos roedores le correspondería al inquilino. Pero si el inquilino recién entró al inmueble y presenta esta. Estas situaciones, estos huecos que quizás permiten el ingreso de roedores, pues ya sería una reparación a cargo del propietario. Cada caso es totalmente distinto. Juan Camilo, nuevamente, Juan Camilo Porras dice, tenemos el caso de una bodega y en los techos tenemos gatos que dejan suciedades y las bajantes se tapan. En este caso siempre el propietario hace la limpieza de las bajantes y techos, ya que es una situación que no depende del arrendatario. Juan Camilo, eso es una situación que sí depende del arrendatario, porque la limpieza de las canales le corresponde al arrendatario. Limpiar las canales es como coger el patio de la casa y quitarle las hojas al sifón para que desagüe. No tiene ninguna diferencia. Así que si tú eres una inmobiliaria, pues te cuento que le estás trasladando de pronto una responsabilidad al propietario, que afortunadamente es un propietario que lo considera que está bien hecho, pero es una responsabilidad del arrendatario y no del propietario del inmueble. Andrea Rodríguez, no es ley el tener que pintarlo, pero en los contratos de arrendamiento se estipula que debe entregar el inmueble en las mismas condiciones en las que fue recibido, salvo el deterioro normal y si pusieron cuadros, y patearon, y, y, pintaron las paredes, ah, y patearon las paredes con los pies, deben pintarlo. Bueno, sí tienen que pintarlo como una reparación locativa, pero para entregarlo recién pintado requiere que esté pactado en el inmueble. Perdón, en el contrato. Gateway weber? ¿No por eso dan un mes adicional o días para las reparaciones y mejoras? No es obligatorio en darle días eh, o semanas a un arrendatario para que pinte el inmueble. Eso es una discrecionalidad de la inmobiliaria. Y el cobro del canon de arrendamiento, por supuesto que se causa. y La discrecionalidad de la inmobiliaria está en no cobrar cláusula penal porque si el arrendatario no entregó el último día de la vigencia, a partir de ese momento se genera un incumplimiento del contrato. Jolima Barco Echeverri se ha tomado como una costumbre aunque no esté estipulado en el contrato en de arrendamiento, pero considero que no se debe pintar si no se ha dado como una obligación contractual. Bueno, Yolima, gracias por tu pregunta. Eh, sí es una obligación reparar el inmueble respecto de la pintura cuando la pintura está en mal estado, cuando está sucio, cuando está deteriorada. Es una responsabilidad legal. Pero la responsabilidad contractual también es otra de entregar si el inmueble. Pero hay una responsabilidad contractual si te obligaste a entregar el inmueble recién pintado a la finalización. Alex es Franco. Pues yo diría que depende de las condiciones en que se le entreguen al inquilino y del contenido del contrato. Si este último hay cláusulas que diga que el inmueble debe entregarse en las mismas condiciones al momento de la entrega, pues blanco es y gallina lo pone. Alex Ender Borges tiene mucha razón, depende de las condiciones en que se lo entreguen al inquilino, en, muy, en, en parte tiene mucha razón, porque si inquilino tú entras a un inmueble y tú ves que el inmueble está deteriorado, tú manifiesta dentro del contrato que no vas a entregarlo recién pintado y que solamente lo vas a cuidar. Estas esto son manifestaciones de las partes que se pueden dejar expresas en el contrato de arrendamiento. Entonces, inquilinos, cuando ustedes vayan a recibir un inmueble y no estén en las mejores condiciones, dejen no solamente constancia del Estado, sino qué va a pasar. Es decir, que ustedes no van a estar obligados a reparar eso. Un ejemplo, en un contrato de arrendamiento comercial iban a utilizar el inmueble para una eh, mueblería. Y antes de la mueblería existía una... Un depósito de maderas. Las paredes no estaban en buen estado, estaban deterioradas. El señor que entra deja constancia de cómo se encuentra el inmueble y que el señor no va a ser responsable por el mayor deterioro que se cause para que de esta forma no tenga que entregarlo pintado a la finalización. Por aquí, Carlos Castañeda, muchas gracias por tus excelentes videos. Son de gran ayuda para aclarar los mitos porque en la industria inmobiliaria nos basamos en mitos. Sí, estamos llenos de mitos y la invitación a todos es que conozcamos las normas. Cuando conocemos las normas, nos vamos a dar cuenta que no se tratan de justicia o de injusticia. Se trata de las responsabilidades legales que le corresponde tanto al propietario como al arrendador. Perdón, al propietario, arrendador inmobiliario o inquilino. Eso es lo que yo quiero a través de este espacio. Aquí lo único que yo hago es contarle lo que dice la ley. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta recopilación que les traje el día de hoy. Espero de verdad que nos haya servido para ampliar un poquito los conceptos que se trataron en este video sobre la pintura a cargo del arrendatario. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube Derecho Inmobiliario y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan el próximo video. Adicionalmente les agradezco seguirme en redes sociales, allí hay información adicional a la que comparto a través de YouTube. Eh, compartir el video para ver si me ayudan a crecer un poquito más, eh, dejar sus comentarios también. ¿Qué otra cosa se me olvida? No creo que sea lo suficiente. Nos vemos el próximo miércoles 7 y 30 de la noche. ¡Chao!